por un grupo de organizaciones pero que no tiene partido o sea la Junta Genoflexa y la bueno, está hasta cierto punto un poco sanador para que así no haya más problemas eh, postelectoreros vean pero no, como no, quiera eh, se dio ante la petición que, no que complació serio uno sí. de los candidatos al contrario yo diría que hay que esperar ahora la, la, la opinión, porque ahora hay que esperar que, el, decir, ahora el, hay que, esperar que el doctor Leonel Fernández Reina decida, sí, exactamente, que diga sí, estoy de acuerdo, porque va el, según la Junta, el, pero, va el voto automático. Pero, pero, pero si, van, van, si va todo si to igual, oye, ahora lo, que, lo único malo es que el pueblo dominicano acaba de gastar un reguero cuarto de su bolsillo para unas elecciones, miren, que se va a utilizar el voto automático, se va a utilizar la boleta, se va a utilizar, se va a contar palito, palito, rayita. Se va a hacer todo lo que se hace. Siempre se ha hecho siempre en una elección, en, una, en unas elecciones. Lo más probable es que ahora diga el tecnólogo, ¿verdad? Sí. El, el, el, el, el principal responsable de que si este país, porque hay que decirlo, si este país ha avanzado en términos de tecnología, sí, sí, claro. se debe a la apertura que sí, mostró sí, sí. el doctor Fernández en sus gobiernos. Ahora bien, en el sentido cuando se habla en, te, en tema electoral y, y de automatización, es como mencionarle... ¿Cómo se llama? El diablo de la cruz. El, el diablo de la cruz. Sí. Ahora, ahora hay que esperar si la palabrita automatizado es lo que quilla al doctor que quiten Fernández. Que la quiten. Porque así decía un comunicador hace como un mes y él decía, pero si se... Se va a utilizar el voto automatizado la Si se va a, a contar La boleta a manual. Mm. Y se va a contar la boleta verdad Entonces, ¿qué otra cosa puede pedir? Bueno, pues hay que esperar sí. Es una decisión que. Según se... la Junta Central Electoral 17 eh, el municipios serán, serán realizados con El voto automatizado Y el resto será eh, Con eh, la, El uso de boleta y el conteo a mano <coughs> O sea que los tres golpes para las elecciones El dinero del pueblo jugándose Ahí como si nada O sea, no ha habido, eh, no ha habido no, tal avance Que no, se ha mencionado Ustedes saben es. que una de las elecciones Más caras del mundo eh, Estamos entre los primeros 10 países que, que en los comicios electorales Cuesta demasiado fueron mucho Al pueblo dominicano Pero esto es increíble Y cada día gastamos más Porque me voy a decir tú a mí que ahora imprimir boletas Hacer boletas, voto electrónico Que ya tuvo un gasto Con, con eh, técnicos especializados Ese día trabajando Que hay que pagarle su dinero ¿Mm? Solamente señores En la en la pasada En la pasada eh, Elecciones de los de lo, de lo precandidatos Solamente de Sánchez Y Botellita de Agua Se gastaron 98 millones de pesos Víctor, pero es eh, que yo no entiendo este país. Oye, en eso nada más, imagínese, por lo dominicano, en las otras cosas. Técnico, eh, software, eh, toda la, la famosa logística. Por suerte que este país tiene recursos y tiene dinero. Estamos pagando unas elecciones muy caras, sí. demasiada caras, y nadie dice nada. Todo el mundo cree que ese dinero que, que se mueve ese día... Ese dinero lo puso Danilo, lo puso Leonel, lo puso Abinader, lo pusieron los partidos. ¡No! ¡Lo puso usted! ¡Lo puso usted! Mire, yo te voy a decir, yo iba subiendo la carrera del, del departamento de mi, de mi casa. Y yo iba pensando, Dios mío, pero nosotros los dominicanos debe, no, deberíamos de, de, no, no deberíamos de pagar impuestos. Porque los impuestos son eh, una necedad de, de, de los tiempos de Jesús. ¿Mm? Pero pero Es necesario para que una nación cre, eh, Crezca y avance Pero si, si los impuestos son Yo los doy para que se, la Junta Derroche mi dinero como le dé su gana Los partidos, los partidos políticos Recibiendo dinero a, a granel, incluyendo Hasta las sanguijuelas que tienen hasta 20 años 30 años como partido que nunca han ido Ni siquiera a una pelea de gallo eh, Tengo uno, uno, Unos políticos que entran con, con mil pesos en los bolsillos y de, re, de regreso vienen con 200 millones en el bolsillo chiquito del pantalón. Hay otros que no, ent, no entran ni siquiera con los... Ni siquiera entran al parasito, y todavía se benefician de mis impuestos. Entonces, oye, no entiendo. Y el dolor que más le da al dominicano, que cada día... Más cargas impositivas, más impuestos. Y, y, y, y oye, y para la luz tengo que comprar inversor, para el agua tengo que comprar una cisterna y un tinaco, para, para las calles tengo que comprar goma nueva porque los, car los carros se dañan, porque no hay un, un, un desarrollo vial adecuado, no hay una carretera adecuada, no hay nada. Entonces, dime. ¿Dónde es que yo recibo Los impuestos que ya ahora el, En diciembre me manda Me manda la, el, el eh, magín una carta de que tengo que ir el, el, el, En enero a pagar El anticipo, yo como un, como un consultorio Un pequeño consultorio Tiene que ir a pagar anticipo Entonces, oye No no entiendo Hasta dónde van a seguir la Nos van a seguir estrangulando pues y si sabe... ¿Hasta cuándo ¿Hasta van cuándo? a seguir, ¿Hasta que tú sigas votando? Eh, no, mientras. Da, la, mira, mira. Tú sabes que lo, lo, lo, si tú eres, eres médico, impuesto. Si eres abogado, impuesto. Si eres empresario, impuesto. Si eres, si eres trabajador pre, pre, que está produciendo, impuestos, Si tú eres, vago, tú, tú, tú eres vago, tú recibes un bono. ¿Serio? Oye, este país, este país, yo no entiendo este país. Si tú eres vago, tú recibes un bono. Un bono Gabo, un bono Luna, qué sé yo tú qué. Sabes, tú recibes un bono. Tú, tú, sabes, tú sabes que nosotros... Y no produce nada. Tú sabes que nosotros nos propusimos al principio del programa, o sea, no, siempre intentamos hacerlo live, ¿verdad? No, es, que, no, es que incómodo. Es, es, es difícil, que incómodo. Pero hoy sí vamos nosotros a intentarlo hacerlo. Así bueno, señor. Vamos a una pausa comercial porque ya está con nosotros nuestro querido obispo, Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a cerrar de manera muy especial... Este mes de noviembre que es el mes de la familia Así que nos vemos aquí en breve Regresamos con Monseñor Fausto Mejía Rayo